Bueno, genial, aquí estamos. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de la campaña de Ciencia Ciudadana contra especies invasoras en la península ibérica eh, que estamos organizando desde la, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en colaboración con la Asociación para el Estado, Estudio y Mejora de los Salmónidos, conocida más bien esta asociación como Ríos con Vida, y organizamos este evento también en colaboración con la CIVIC y con la Universidad de Murcia. Esta campaña se organiza uh, dentro del marco de acciones y de actividades que los distintos socios del proyecto LIFE InvasAqua están desarrollando con el objetivo precisamente de concienciar sobre la problemática de las especies invasoras en la península ibérica. Nueve organizaciones estamos en este LIFE InvasAqua desde España y desde Portugal, que es un proyecto cofinanciado co por la Unión Europea y donde estamos intentando principalmente construir alianzas eh, buscar aliados entre los distintos sectores de la sociedad civil porque consideramos precisamente que la ciudadanía puede cumplir un papel muy relevante en la, en la prevención de las especies invasoras, incluso hasta en la, en la mitigación en algunas, en algunas circunstancias. Eh, la campaña que vamos a presentar hoy eh, busca la co colaboración especialmente de los pescadores de agua dulce, así como otros usuarios de, de, de los ríos, dispuestos a ayudar a detectar y a registrar las especies invasoras que habitan precisamente en estos ecosistemas de agua dulce. Eh, la Unión Europea reconoce alrededor de más de 12.000 especies exóticas, en la Unión Europea y en, especio, en países eh, también europeos y fuera de la Unión. Eh, entre ellas, casi el, entre el 10 y el 15% se, con, se comportan como invasoras y las repercusiones eh, económicas y sociales son graves y, y desde el punto de vista de la biodiversidad y de los servicios que es, de los ecosistemas proporcionan a, a las comunidades locales también existen graves, eh, graves daños. Y por, hoy, por eso estamos hoy aquí, estamos presentando esta campaña eh, dentro de la Semana de Especies Invasoras, ah, liderada ah, por distintas entidades de España y de Portugal, y que se va a extender hasta julio, más o menos, incluyendo diferentes actividades, como el, precisamente el concurso que vamos a presentar hoy, eh, dedicado pues, a los pescadores eh, recreativos y deportivos en otros países. Y para explicar esta campaña, tengo a mi lado virtual a, a, a César, eh, César Rodríguez, secretario general de, de Ríos con Vida, para dar más detalles de esta presentación. Te paso la palabra, César. Muy bien, muchas gracias, Lourdes. Eh, bueno, pues bienvenida, bienvenidos eh, todas y todos. Y bueno, vamos a hacer eh, esta sesión. Una sesión cortita, no queremos eh, extendernos demasiado, va a ser intervenciones, intervenciones cortas y seguida de un turno de preguntas y un, y un coloquio donde, donde podéis eh, preguntar. También tenemos el chat abierto a, a las preguntas que iremos recogiendo y seleccionando, como tampoco lo queremos hacer muy largo, pues eh, iremos seleccionando las preguntas o las cuestiones que nos lleguen por el, por el chat también para sacarlas luego en esa, en esa fase final del evento. Y nada más, yo de momento no tengo poco que, que decir, ya luego comentaré algunas cosas más. Desde luego, eh, los pescadores, como decía Lourdes, pues son uno de los uno de los actores vectores también relacionados con la, con la introducción, con la aclimatación y, y la, la, bueno, pues los efectos ¿no? de, de, de las especies invasoras. Particularmente los peces, no solo, pero, pero particularmente los peces, dado que, que tienen un aprovechamiento también deportivo ¿no? en muchos casos. ¿no? Entonces, bueno, sin más, eh, pues damos paso a la, primera, a la primera intervención, si os parece, ¿no, Lourdes?